Ai no es una popular ídol de 16 años adorada por sus fans que lo tiene todo para triunfar. Básicamente ella es la personificación de una doncella, joven y pura. ¿Sí? embargo no es oro todo lo que brilla y debajo de esta imagen se esconde un gran secreto, Gorou Honda es un ginecólogo en una zona rural donde nunca pasa nada, además de ser un gran fan de Aihoshino desde que una de sus pacientes se la dio a conocer por eso cuando la idol se presenta en un hospital embarazada de gemelos está más que sorprendido, Gorou le promete un parto seguro lo que no sabe es que en el encuentro con una misteriosa figura le causará una muerte prematura, la sorpresa llega cuando al abrir los ojos se encuentra en el regazo de su querida idol, descubriendo que ha renacido como uno de los hijos recién nacidos de Hoshino, Aquamarine Hoshino. Sí, así se llama. Goro no tardará en aprender que el mundo del espectáculo está lleno de espinas y que en el talento no siempre genera éxito, siendo bastante habitual las puñaladas por la espalda y la competitividad enfermiza. ¿Conseguirá Gorou proteger la sonrisa de Aioshino que tanto ama? ¿Llevarse bien con la extraña de su hermana gemela? Admito que cuando empecé a leer esta obra, esperaba encontrar una trama más oscura y tétrica, similar a la atmósfera que rodea Perfect Blue, que a la previa obra de Aka Akasaka, Love is War, o mejor dicho, Kaguya-sama Love is War. Sin embargo, pasadas las primeras páginas y revelado el primer giro de la trama, nos encontramos ante una comedia con tintes de ciencia ficción. Esto ha hecho que me pregunte, ¿cuántos más giros podemos esperar encontrarnos y qué cantidad de locuras nos tienen reservadas estos autores? En cuanto al arte, encuentro un dibujo muy bien realizado con mucha atención y detalles a las expresiones faciales de los personajes. Claro está, lo más llamativo son los ojos de la Idol y de sus hijos. Pero no todo reside en esos asteriscos que llenan su mirada, sino que en los más pequeños detalles encontramos grandes misterios. La verdad, Oshinoko me ha sorprendido de la forma más arrolladora. Su trama es intensa, a la vez que da respiros suficientes para la comedia y para que le vayamos cogiendo cariño a los personajes. Chicos este fue un pequeño video corto para hablarles un poco de este manga y que se lo tienen que leer Como ya saben en el canal estoy subiendo una serie de videos en el que hago una pequeña review del manga Próximamente traeré más videos de este estilo y más detallados Así que chicos hasta aquí el video Espero que dejen su buen like y su suscripción así me motivan a seguir subiendo este tipo de videos Ahora sí que sí, adiós